Hola, buenos días, amigas, amigos. En el episodio 9 eh, identificamos mmm, cinco grandes corrientes historiográficas eh, actuales a partir de, de, del manifiesto de Historia Debate en el año 2001. De las tres primeras, Positivismo anales, marxismo, ya hemos hablado aquí En realidad son con herencia de paradigmas anteriores Las, las, re, las tendencias realmente actuales, o sea, realmente nuevas de, Quiero decir, del siglo XXI eh, Son el posmodernismo y, y, y el nuevo paradigma Hablaremos hoy del postmodernismo historiográfico Pero primero, naturalmente, tenemos que hablar de, de los orígenes del postmodernismo en otras ciencias eh, humanas. Empieza, el posmodernismo comienza siendo un planteamiento filosófico, ¿no? eh, algo así como teorizar el, el, el relativo fracaso de, de la modernidad eh, tema pues, en boga pues, eh, en, en, la, en cierta filosofía del siglo, del siglo pasado. Eh, este posmodernismo filosófico, bueno, también de una manera implícita o explícita, abandona eh, la idea del progreso y se difunde, aunque sus primeros textos son de los años 70 y, y 80, se difunde. Eh, eh, después de la caída del muro de, de Berlín eh, eh, en los conservadores años eh, 90, la, la idea no nos va a extrañar lo que voy a decir, eh, surge de Francia. ¿no? De, el, au, el autor de, de referencia sería Jean-François eh, Lyotard, un ultra izquierdista arrepentido, que en el año 1979 publica La, la condición moderna. ¿no? Eh, en los años 80 es seguido por otros, eh, yo quiero destacar aquí a, a Gianni eh, Battimo, eh, en Italia, que publica eh, El pensamiento débil y, y El fin de la modernidad. e incluiría un tercer autor que, eh, del ámbito germano, pero que acaba confluyendo con su aportación al posmodernismo filosófico de origen francés. Me refiero a Paul eh, ¿no? un austriaco que hizo la guerra eh, con Hitler eh, y que eh, publica en el año 1975 eh, un libro contra el método que él subtitula Teoría Anarquista del de Conocimiento. Bueno, ya está dicho todo. ¿no? Y, pero bueno, eh, eh, lo meto aquí en el estudio del posmodernismo filosófico, porque de ahí sale el todo vale del posmodernismo posterior, ¿no? Eh, que, que, que fomenta una fragmentación que venía ya de atrás y que es un mal que caracteriza a nuestra disciplina y del, del, de lo que, hablaremos, del que hablaremos más adelante en, en un capítulo aparte de esta, de esta serie de, de vídeos sobre metodología, historiografía y teoría, y teoría, de, la, y teoría de, la, de la historia. ¿no? En fin, en los años 90 eh, el postmodernismo filosófico, tiene naturalmente una dimensión también no solo epistemológica, sino también política, clara, ¿no? Eh, supone un discurso pesimista, eh, nihilista, expresa el, el desencanto con el siglo XX. Eh, se decía que el progreso genera monstruos. Pensar en el efecto, digamos, de des, desencantador que supuso, pues eso, eh, las, las dos guerras mundiales de, originadas en Europa, eh, la bomba atómica originada en Estados Unidos, eh, la destrucción del, del medio natural, los inicios de, de un proceso de que lleva a la crisis ecológica actual y también naturalmente eh, la, la, la caída de, de la Unión de República de Socialistas Soviéticas como, como, como proyecto ilustrado, aunque, aunque deformado, etcétera, de lo que se llamó el socialismo real y la, y la transición del, de este socialismo hacia atrás, hacia el, el, el capitalismo. ¿no? En los años 90 este, este discurso filosófico, eh, pesimista, sobre el presente y el futuro de la humanidad y epistemológicamente muy negativo sobre todo para los historiadores, salta a los Estados Unidos y allí los, el protagonismo ya no es de la filosofía, es de la teoría y de la crítica de la, de la literatura y, y, y, y que proponen el giro lingüístico, es decir, que eh, la realidad es el lenguaje, lo cual es cierto en el sentido de que el lenguaje forma parte de la realidad, pero no en el sentido de que sea toda la realidad como se nos intentó convencer, eh, de que la realidad que nosotros estudiamos, histórica, social, política, económica, etc., que es un pro, una proyección del discurso desde de los sujetos históricos por un lado y de los historiadores por otro es decir que más allá del discurso no hay realidad etcétera, eso es no, no el postmodernismo radical es el postmodernismo original bueno, con todo aquí hay que dejar claro lo que es el, el giro lingüístico que también como todo tiene su parte positiva bien eh, desde, desde los Estados Unidos y desde la literatura se busca colonizar la la, la, la historia y para ello se recupera un libro de 1970 meta historia de Aiden eh, white donde quedan claro por lo menos tres cosas una que la historia no es una ciencias se, se propone que, que la historia como una rama de la literatura se cae en un subjetivismo eh, por parte del, del del estudioso, ¿no? un subjetivismo eh, digamos absolutista y también por parte de, de los sujetos históricos un subjetivismo absolutista idealista, una especie de solipsismo yo cuando, cuando era joven y leía eso de, del solipsismo es decir que es una filosofía del yo de manera que el mundo exterior no existe sino que es una proyección de mi propia realidad subjetiva nunca creí que eso pudiera ser asumido por, por nadie de una manera seria, sin embargo ya veis a finales del siglo XX vuelve el solicismo eh, gracias al, al, al postmodernismo por otro lado proponen, porque una profesión tan pragmática como la de historiador tiene que haber una propuesta de de, de, de método ¿no? y, y, y la propuesta de método es análisis del discurso yo creo que eso está bien si, siempre se hizo y, pero no, no sobra insistir en la importancia que tiene el, el discurso de los sujetos históricos y desde el presente el discurso del propio historiador por lo tanto eso está bien siempre y cuando no se absolutice y se diga que lo único que hay en la historia es el discurso de los sujetos, tanto históricos como los sujetos eh, con, conocentes. Pues bueno, esa parte no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en la importancia del análisis del, del discurso para hacer todo tipo de historia, también historia eh, social. ¿no? Bien, de, de, de Estados Unidos este positivismo perdón, este posmodernismo historiográfico pues se extiende pues, de una manera natural hacia Gran Bretaña eh, y, y, y desde eh, el mundo anglosajón a, a algunos sectores académicos de América Latina que mantienen pues, cierta relación con el mundo académico eh, norte, norteamericano. Allí, en países como en el caso de España, donde la revolución eh, historiográfica del siglo XX fue asumida eh, el posmodernismo entró nada o casi nada ¿no? eh, yo creo que bueno afortunadamente aunque digo que que como elemento positivo el, el, el posmodernismo ayudó a los a los debates historiográficos eh, en este siglo en el que en el que estamos y ya desde finales del siglo XX eh, en los años 90 coincide eh, la emergencia del eh, posmodernismo eh, con el, el retorno al viejo eh, positivismo eso cómo, cómo se entiende bueno yo creo porque se retroalimenta un, el uno eh, el uno eh, el, eh, los dos fenómenos no y, y también porque de alguna manera se complementan bien no yo he oído decir bueno el posmodernismo visto desde el ángulo norteamericano que el posmodernismo pues eh, reflexiona teoriza y eh, eh, el historiador simplemente eh, hace trabajo empírico, ¿no? obviamente eh, es una división del trabajo interesada como también es interesada esa idea de que la historia no es una ciencia porque claro, se entiende que solo hay un concepto de, científico de la historia que es el positivista, ¿no? cosa que hoy con todo lo que ha evolucionado la ciencia y la historia de la ciencia pues no es defendible, no, no es defendible, porque el positivismo del siglo XIX hoy aparece pues, eso, como un realismo ingenuo, absolutamente, y, y, y, y, y la historia como ciencia, desde el punto de vista positivista, pues es más un cientifismo, si queréis, una religión cientifista, que una ciencia tal como se entiende hoy en día. Por lo tanto, el posmoderno para debatir con con el positivista o con el neopositivista, pues para, se lo pone fácil a sí mismo, porque entiende que solo hay una posibilidad de la historia como ciencia, que es la historia como ciencia. Eh, positivista, ¿no? con todo insisto, eh, aquí estoy resumiendo pues, lo que hemos debatido con el posmodernismo en todos estos años, siempre ha sido un elemento bueno eh, para el debate y nosotros hemos sí. contado con ellos en nuestros congresos hasta eh, a partir del, del segundo, siempre ¿no? bien mmm, lo curioso que está pasando con el posmodernismo en general y el posmodernismo historiográfico en particular es eh, lo rápido que, que ha caído. ¿no? Es decir, es, o sea, entre finales del siglo XX y principios de, del siglo XXI, el posmodernismo entra en un declive eh, acelerado en la medida que cambia también el contexto. Después de la caída del muro de Berlín cambia el contexto histórico de una manera acelerada. Eh, al final no hubo final de la historia, sino que la historia se acelera y todavía nos sigue sorprendiendo con acontecimientos absolutamente perturbadores, como en este caso la epidemia del, del, del COVID. Por lo tanto, eh, eso que le, quita la que le quitó la razón a Fukuyama también le quitó la razón al postmodernismo porque esta aceleración histórica supuso el retorno del sujeto social. Yo en el año 11, en eh, una conferencia en, Chia, en, en, en, en, en Culiacán, eh, eh, eh, hablé sobre eh, el retorno del sujeto social desde Chiapas hasta los indignados. Estábamos en el año de los indignados, que como sabéis tuvo mucha fuerza, en, en España. Por lo tanto, estamos ante un cambio de, de contexto histórico importante, un retorno del sujeto social, con, el, con el, los nuevos sujetos sociales retorna la, eh, la idea de, de progreso, eh, ya aparte en, en, podemos hablar de, de fines de la historia abominables, pero también de fines de la historia progresista, yo eso lo analicé eh, en una conferencia que, que está... En, en, en Youtube sobre los fines de la historia en el siglo XXI, una conferencia del año 2017 que os aconsejo donde se demuestra que la idea de progreso ha vuelto, no para quedarse y que el, la idea, lo que llamábamos en el manifiesto de, de historia-debate de, de hace 20 años, la nueva ilustración está ahí para quedarse porque estamos viviendo y con eso concluyo el fin del desencanto social y político que caracterizó pues los años 90 e incluso 80 del siglo, del siglo pasado, afortunadamente. ¿Qué queda en todo caso en el siglo XXI eh, a partir de, de ahora de, de, del posmodernismo en su, en, su, en su influencia sobre, el, sobre la comunidad de historiadores? Pues principalmente eh, pues el interés por la teoría, la historiografía, la metodología, la autobiografía de historiadores que compartimos ¿no? yo diría incluso que el posmodernismo para el mundo anglosajón y sus zonas de influencia supuso respecto a esto el, el interés por la reflexión y la historiografía, lo que Historia Debate supuso desde 1993 o está suponiendo desde 1993 para el mundo académico latino, con lo cual, pues bueno, nos completamos bastante bien y, y coincidimos en, en cosas y concretamente en eventos. Yo os decía que los invitamos a los postmodernos a los historiadores postmodernos eh, norteamericanos y eh, eh, eh, latinoamericanos e eh, eh, ingleses a nuestros, a nuestros congresos. ¿no? Eh, por ejemplo, me voy a referir a tres revistas de, de origen posmoderno eh, dedicadas a la teoría y a, y, a la, y, a, y a la historiografía con las que hemos colaborado que han colaborado con nosotros en el segundo, el tercero y, y el cuarto congreso, por, por el mismo orden de, de la colaboración que hemos tenido con ellos. En primer lugar, la revista norteamericana eh, Historian Thori, eh, que nace en los años 60, pero bueno, después naturalmente, estando además en, en Norteamérica, pues bueno, fueron bastante cercanas a.. a a MetaHistoria y a, y a todo el proceso del de posmodernismo histori historiográfico. ¿no? Eh, después mm, hemos colaborado en el tercer congreso con Rating History eh, eh, inglesa y en el cuarto congreso con Historia, la historiografía eh, brasileña. ¿no? Eh, en fin, ¿y qué vemos de, de la evolución de, de estas revistas historiográficas? Pues vemos que, que bueno, que, que, que eso, que hacen historiografía, pero olvidando la base filosófica nociva, nefasta, para, para nuestra profesión del posmodernismo filosófico y, y, y literario. De eso ni hablan. Además, la historiografía, en consecuencia, en la historiografía que hacen es interesante y está bien, pero es tradicional. O sea, son de, eh, historiografías sobre temas, sobre cronología, etc. Queda todavía lejos de una historiografía de, de tendencias o, o, y, más todavía, de una historiografía de paradigmas. Pero bueno, para eso estamos ya historia-debate. También eh, esta historiografía surgida. Como, como, como resultado positivo del postmodernismo historiográfico queda muy lejos de asumir que la historia es una ciencia si entendemos la ciencia como lo entiende las ciencias naturales de, de este siglo y ya del siglo pasado y como lo entiende la historia de la ciencia de este siglo y ya del siglo pasado. Es decir, la historia es una ciencia con sujeto pero no no renunciamos a que, a que estos colegas de, de origen posmoderno que han creado bellas instituciones, en este caso revistas, para hacer historiografía, lo cual, de lo cual nos alegramos, pues lleguen a, a donde nosotros hemos llegado hace, hace mucho tiempo. Es decir, que la historia es una ciencia de, de nuevo tipo, pero ciencia pero Nada más. El debate sigue atenuado porque ya ha dejado de ser un elemento importante para el debate, por, por este declive al que, al, que, al que hemos hecho referencia, pero en todo caso pues somos lo que fuimos ¿no? y, y esos debates que tuvimos todavía eh, tenemos que recordarlos y entre otras cosas para no caer otra en el futuro en lo mismo. ¿no? porque yo decía que el solipsismo aquel idealista pues ha vuelto a través del posmodernismo, pero, pero en el futuro puede aparecer otra, otra corriente historiográfica que quiera volver sobre lo que ahora damos ya y ellos mismos dan ahora por finiquitado eh, que son las, las, las posiciones más anti, antimodernistas de, del positivismo y y bueno, aquí terminamos por hoy. No voy a recomendar lecturas porque ya lo he hecho a lo largo de la exposición, tenéis ahí autores, obras interesantes para saber de qué va el posmodernismo en general y el posmodernismo historiográfico en, en particular. Y, y el próximo episodio, que sería el número eh, 17, versará sobre las tendencias actuales en la historiografía española es decir, las tendencias actuales me refiero en el siglo XXI eh, prefiero dar eso, que es una aplicación a, a un país a, en este caso al mío, desde donde, desde donde emitimos esta, esta serie antes de entrar en, en el tema que más nos importa cara al presente y al futuro, que es eh, los nuevo paradigma ¿no? para eso necesitaremos varios episodios y antes de eso quería pues, demostrar cómo se puede hacer una aplicación a esto que estamos defendiendo aquí, una historiografía de tendencias, una historiografía de paradigmas, cómo se puede hacer una aplicación a un país concreto, en este caso España. Os esperamos entonces la semana que viene.